Bueno, yo quería comentarte, me extrañó mucho esa pregunta, porque eh, la huelga de septiembre del año 72 fue puramente obrera, ¿no? Eh, no se unieron otros grupos sociales. Por ejemplo, unos meses antes, en marzo del 72, eh, después de la masacre en Ferrol, pues eh, el comercio y tal paral paralizó la actividad, se paralizó toda la ciudad. Eso lo intentamos en Vigo, pero no lo, no lo logramos. Entonces, Digamos que se trata de, de una movilización eh, puramente obrera, ¿no? no solo de los trabajadores de las grandes empresas, sino también de empresas de menos entidad que se vieron arrastradas a, a la movilización huelguística. ¿no? Ajá. Ahora, es que bueno, yo te lo preguntaba un poco, porque bueno, eh, viendo un poco las informaciones, de, bueno, estuve viendo bastante sobre el tema de la información de la de Galicia, que es que, bueno, hizo un seguimiento ahí bastante bueno, bastante un poco exhaustivo de, de, de todos los paros, y bueno, había, había, bueno, hubo detenciones de estudiantes, de hecho, te preguntaba y bueno, te lo tenía para después el tema de, bueno, un chico que estuvo, bien, que estaba bastante, o sea, lo, lo detuvieron y estuvo bastante tiempo, de hecho casi, creo que lo, lo soltaron en torno a octubre, ya cuando había pasado las cosas, y bueno, bueno ya se retomó un poco la actividad, y bueno, me llamaban la atención, y bueno, creía que de alguna manera, si pues los estudiantes se habían un poco involucrado. Pues pero no, bueno. eh, yo creo que en ese caso debe tratarse de un militante, probablemente del Grapo. Creo que Elvira Landín me había comentado, no hace mucho cuando di la conferencia sobre eh, cómo hicimos la transición en Vigo en el, en el marco, me había comentado que probablemente lo, lo hubieran torturado y no sé, Sí, ese era el estudiante de Calvamos. Pero, pero claro, eso forma parte de, de toda una represión que se abateó sobre Vigo, eh, con, donde detuvieron sobre todo la gente que vino de fuera, ¿no? tanto Brigada Política Social como, como Policía Armada y grupos de choque de la Policía Armada detuvieron a, a todo lo que encontraron y tiraban del hilo que... que que podían, que podían encontrar. Pero te puedo decir que, por supuesto, en comisiones obreras, que el único sindicato que estaba activo en aquel momento, no había estudiantes, por razones obvias, y en el Partido Comunista, que era, pues, que era donde estaba yo, pues tampoco. En mi caso no es ese, porque yo efectivamente había vuelto de Madrid eh, cuatro años antes eh, en Madrid era estudiante de ingeniería superior, pero ya era perito industrial desde el año 65, desde cuando tenía yo 18, 18 años y no, nadie me, me, me definía como estudiante, Aparece con toda la documentación incluida, la documentación represiva como perito industrial, lo que hoy se llama ingeniero técnico. Por lo tanto, ya digo, fue una movilización estrictamente obrera ahora la represión eh, eh, cogió todo lo que encontró eh, eh, es decir y, y puede que algún, algún militante que, eh, estudiante, de, pero más de un grupo político que otra cosa, porque el movimiento estudiante tampoco existía en aquel momento en Vigo ¿no? se, se, se formó pero en los años siguientes, por lo tanto ya te digo, una movilización puramente obrera para nuestra desgracia, ¿no? porque ojalá hubiéramos conseguido paralizar la ciudad entera, ¿no? pero la represión fue tan brutal que eso inhibió la, la solidaridad eh, fuera de, de las grandes empresas y fuera de la, de la clase obrera, porque la dictadura tenía a su favor el miedo que, que había, la por parte de, de la población, a la acción de, de, de la secreta y de, y, y de la policía. Y, y claro, sectores digamos, menos combativos, menos acostumbrados a luchar en un contexto de dictadura, pues eh, se echaron para, para atrás. ¿no? Falló eh, la paralización de la ciudad porque además... Eh, tenía que darse antes la paralización del transporte público, ¿no? Y era, nuestra estrategia era paralizar Vitrasa y a partir de ahí eh, eh, recorrer la ciudad para parar los comercios y alguna pequeña empresa que todavía no hubiera parado. Pero pusieron dos guardias civiles en cada autobús, ¿sabes? Es decir, se puso extraordinariamente duro, se intentó y mucha gente eh, fue a la a la cárcel por eso por intentar parar el transporte público y, y nosotros sabíamos lo importante que era pero también el adversario eh, también y, y, esa, y esa batalla la ganaron ellos nosotros ganamos otras cosas pero esa la de conseguir que no se paralizara la ciudad la, la ganaron ellos también porque no tuvimos demasiado tiempo la huelga general duró dos semanas Y hablando un poco de éxitos que tuvisteis, de alguna manera, bueno, ¿consideras un éxito la huelga del 72? Ya, por supuesto, es decir, en, en función del contexto histórico, es decir, estábamos en, en una situación, de, en un contexto de dictadura donde todo estaba prohibido, es decir, la asistencia de sindicatos, las asambleas, las manifestaciones… La, la información, las octavillas eran clandestinas, etcétera. En, entonces, en, eh, en un contexto además muy represivo, porque ya lo dije, vino, vino, vino mucha brigada político-social y, y mucha policía armada de fuera de, de fuera de Vigo y de fuera y de fuera de Galicia. En un contexto así, haber aguantado a la huelga general durante 15 días, pues ha sido un enorme éxito ¿no? contra la dictadura, porque eh, el, el origen eh, de, de la huelga del 72 es laboral, pero todas las reivindicaciones laborales se politizaban al momento porque no teníamos derecho, eh, los trabajadores no tenían derecho a nada y cualquier cosa que quisieran hacer, desde una octavilla hasta una, reunión y no digamos un paro, aunque fuera de cinco minutos, pues era ilegal. Y entonces te ponían detener y, y, y despedir. En un contexto así, yo creo que ha sido una heroicidad, un enorme éxito haber conseguido aguantar desde la clandestinidad eh, los dirigentes y los propios eh, que aparecían en la asamblea, que dormían en otro lugar durante la noche, etcétera, haber conseguido eh, mantener en los 15 días, haciendo todos los días una gran asamblea de trabajadores de todas las fábricas, ¿no? eh, que, que bueno, que estaban perseguidas, algunas las dis, alguna la disolvió la, la, la policía, pero la mayor parte de ellas no, y, y no faltó día, que creo recordar, que no hubiera una, una asamblea de coordinación obrera, después celebramos eh, otras reuniones más más de, de coordinación, de estrategia, diariamente, pero la gran asamblea nunca se dejó eh, de hacer en un contexto así un gran éxito. ¿no? Eh, único, porque ¿cuántos ejemplos en el tardo franquismo hay de una huelga general, de una ciudad grande que se mantenga así? Yo creo que, que, que, que este es el, el único caso. No sé, en el Bajo Llovergá tuvo huelgas, pero también localidades... Eh, más pequeñas y ese es el gran éxito. Eso ha generado mucha conciencia de clase, mucha conciencia social eh, y ha enseñado a la clase obrera a cómo luchar por sus re justas reivindicaciones y esas enseñanzas duran hasta, hasta hoy en día. Es decir, nos ha preparado no solamente para futuras batallas, que todavía hubo que dar contra la dictadura, sino también Batallas que hubo que seguir dando, pero ya un ambiente, digamos, más relajado en, en un contexto eh, democrático. Queda el tema más doloroso para el movimiento obrero de Vigo, que fueron los despedidos. Eh, en, en un principio eran 4.000, fíjate, una cantidad muy importante. Eso se ha ido reduciendo y pues quedó un número de como 10 veces menos o así. Algunos fueron readmitidos por la presión en, en, de las, en determinadas empresas, etc., porque las empresas también después de la, de la vuelta forzada al trabajo tenían interés pues, en mantener cierta estabilidad laboral para, para producir, etcétera. Pero una gran parte de esos despedidos no, no fueron readmitidos oficialmente en, hasta la amnistía eh, del año eh, 1976 o 76 o 77, perdón. ¿Y eso qué quiere decir? Que fueron ahí unos cuatro años muy duros para muchas familias. Por, probablemente ha sido el aspecto eh, más terrible de la, de la represión, la represión eh, puramente laboral. Hay, hay familias obreras que no levantaron cabeza. ¿no? Y todavía cuando celebramos... A alguna actividad, a conferencia, eh, eh, yo recuerdo a, a Baldino recordarme en eh, una de esas conferencias que, que posteriormente ahí dice que, que, que hay que insistir más en el tema del precio que hubo que pagar, o sea, el sistema de los, de los, de los despedidos. Entonces eso se resolvió, pero a un plazo no corto, inmediato. Y después la otra gran victoria es que con el año 1972 y la huelga general se inicia la transición en Vigo. Y, y los trabajadores eh, eh, no luchaban por la dictadura porque, digamos, eran demócratas y todo eso, no que, eso también, pero sobre todo porque sabían que para mejorar sus condiciones laborales necesitaban libertad sindical, libertad de huelga, libertad de manifestación, libertad de información. Y de hecho, cuando, eso, cuando se consiguieron, hubo una mejora rápida de las condiciones laborales en, en general en el conjunto de todo, de todo el estado, del estado español. Por lo tanto, luchaban por sus intereses, claro, y la generosidad que tuvo la clase obrera en esos años fue que al mismo tiempo pues se sacrificaban por sus propios intereses, por sus familias, pero también por el bienestar de conjunto de la sociedad, cosa que no ha sido reconocido. Mira, tú y yo somos de Vigo, en Vigo está el, no sé si sigue allí, el, el, la escultura que a, a, a los trabajadores pues, pues, colocó el, el alcalde Manolo Soto, pobrecito, murió no hace mucho, y es lo único, ¿no? Que uno, uno está allí en la plaza, de, de, en, a, allí yendo para, para mar allí, y, y el otro está en el tramo de la Gran Vía, en el tramo donde está el corte inglés, etc. Pero bueno, eso son excepcionalmente, ¿eh? eso es un, una excepción, porque generalmente la clase obrera, no, no solo en Vigo, en Galicia, en toda España, no le fue reconocida por las nuevas autoridades democráticas, todo lo que habían aportado, lo que habíamos aportado a la conquista de la democracia. Se nos vendió la moto de que la democracia vino desde arriba, que cayó del cielo por un acuerdo entre tres y cuatro, etcétera, que también los acuerdos son importantes, pero, pero la, la democracia fue una conquista. Y, y si no, ¿por qué tardaron tanto? Porque nos costó eh, sangre y, y, y, y sudor, Cons eh, conseguirlas. Por lo tanto, eh, también la, el, el tránsito a la dictadura de la democracia, democracia pues es una victoria de los huelguistas del año eh, 70-72. Y en la parte del debe pues están los despedidos y sus cuatro años que tuvieron que rehacer su vida, los que lo lograron a veces emigrando, a veces como autónomos, etcétera. Y para ellos aprovecho, y como esto lo lo estamos grabando y lo vamos a difundir para enviarles a ellos y a sus hijos un saludo fraternal. Oye, oye, ahora que sacas un poco de los despedidos un poco las consecuencias, que viendo un poco los números, efectivamente, de aquellos que, bueno, hablan de torno a unos 300 aproximadamente, que definitivamente, bueno, que bueno, fueron despedido, ¿no? definitivamente. Hubo un, un número muy grande comparado con, obviamente, lo que es el total de trabajadores que, que fueron los, los, los pertenecientes a los que estaban los jurados. ¿no? Entonces, ¿tú crees que de alguna manera, eh, no sé, hubo cierta bueno, no sé si persecución, decirlo de alguna manera, que, que, que, que, a, a, a, esos, a esos jurados de empresa, ¿no? a esos representantes sindicales que parece que, que, que iban como... Oye, muy hacia ellos, ¿no? Echándoles un poco las culpas de que eran un poco los que movilizaban, ¿no? Los que, los que organizaban todo esto. Eh, y, y bueno, en el fondo no dejaban de ser como algún otro trabajador, ¿no? Pero recibieron, digamos, quizás, o sea, sufrieron se más las consecuencias, ¿no? Desde otros, ¿no? Sí. Bueno, trabajaban a la luz pública y eran, y eran conocidos por las fuerzas represivas, ¿no? Pero trabajaban a la luz pública porque el Partido Comunista decidió... Eh, yo qué sé, eso fue en los años ya 50 o 60 participar en las elecciones del sindicato vertical, que era el sindicato fascista, donde, donde estaban tanto trabajadores como empresarios. Por lo tanto, se aprovechaban las estructuras del sindicato vertical para llevar adelante le, toda la, la lucha que dirigían las comisiones obreras y el Partido Comunista, de hecho los dirigentes. De, eh, más, que se movilizaban más en el sindicato vertical eran a su vez los dirigentes de comisiones obreras y la mayor parte de ellos eran militantes comunistas y ahí efectivamente no hubo distingos ninguno, pero yo te puedo decir que, que, que si muchos de los detenidos eran eh, jurados de empresa es porque eran de, de comisiones obreras y del Partido Comunista unos porque eran militantes que siguieron la la orientación del partido de presentarse a las elecciones sindicales. Y otro, como Galdino Varela, porque ya estaba en, en el sindicato vertical, eh, eh, en plan crítico, etcétera y se afilió al Partido eh, Comunista. ¿no? Por lo tanto, ahora también te digo que, que no hubo distingos. Allí pasaron... Eh, ahora, hace poco, se va a celebrar, eh, digamos, la historia de, del Museo de Arte Contemporáneo de Vigo... ...que antes era la cárcel donde nos metían en aquellos años... ...y, y claro, o sea, mucha, el momento que más presos hubo allí fue cuando la huelga del, del 72... ¿no? ...entonces, y, y, y, y no hacían distingos ...si algunos no nos cogieron es porque, bueno, si estábamos en el partido como era mi caso porque acaba de llegar Dorense, tampoco me situaban demasiado como responsable del un momento obrero, que, porque lo que era eh, el servicio de información que tenía la grado política y social era cero, ¿no? eh, actuaban por la fuerza nada más, era una policía eh, bruta y, y no tenía eh, servicios de inteligencia, ni, ni chivatos, algunos, pero pocos, no se enteraba de nada hasta que en general eh, eh, pasase, ¿no? Y después otros, como Baldino por ejemplo, porque tomaba precauciones, las precauciones a las que estábamos acostumbrados, y que no todos las tomaron, y es dormir cada día de la huelga fuera de casa. Yo tenía, un, eh, digamos, un, un escalonamiento de casas, ¿no? Una que podía relacionar conmigo, después otra que menos, donde estuve más, eh, pres, más durmiendo es en, en la casa de Daniel Paz, en Pereiro, que era un trabajador de, de Barreras, Gruero, eh, eh, igual que, que, que mi padre, y donde grabamos parte… De mi, de mi intervención en esa película Vigo 1972. Entonces, eh, hombre, muchos teníamos experiencia de movernos en la clandestinidad y después a la hora de, de movernos por Vigo ir siempre por, por caminos eh, eh, donde no pasaban los coches, eh, donde, donde se veía poca gente, donde, fácilmente, donde difícilmente te podía localizar la policía y la Brigada Político-Social de Vigo, que nos conocía perfectamente y que se estaba moviendo por toda la ciudad tratando de ver si nos, si nos eh, localizaban. No hacían eh, distingos. Si había en, eh, muchos presos entre los jurados es porque eran los dirigentes del movimiento que estaban ahí, justamente porque esa era la orientación que teníamos, ¿no? de aprovechar para para la, la, las estructuras sindicales para poder reunirnos eh, libre, libremente, aunque otras actividades, eh, por ejemplo, yo que sé, para encubrir una asamblea de empresa, pues eh, hablaba, por lo menos hablaba el primero, el, uno que, que tenía un cargo sindical legal ¿no? y cosas así. Eh, y de hecho para tareas de organización no una situación de huelga general que era sindical pero que era política también pero para una situación normal claro también se aprovechaban los locales del sindicato ahí en García Orval, en Sá, no en Vigo para, para reunirse la gente de una fábrica o gente de diferentes fábricas bueno yendo un poquito ahora a, bueno, eh, a lo que es la actualidad ahora cómo definiría la lucha sindical que se está practicando hoy en día. Bueno, hoy en día no es igual que, que en la época de Franco. ¿no? Es decir, hoy, hoy en día los sindicatos eh, eh, no solo están legalizados, sino que son forman parte del entramado institucional de, del país. Eh, entonces, eh, digamos que eso, eso era lo que queríamos, ¿no? Pero claro, también se puede morir de éxito, ¿no? Eh, yo creo que a mí me preocupa mucho, porque han pasado 50 años de la huelga del 72, me preocupa mucho que no se, que se rompa la transmisión de las experiencias de lucha, eh, sobre todo en el movimiento obrero. El movimiento obrero en España... Tiene más de un siglo de historia, ¿no? Desde finales del siglo XIX, cuando se forma el primer sindicato de clase, que fue la UGT, con Pablo Iglesias, todo eso. De Ferrol, me refiero. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí hubo un momento de ruptura de la continuidad después de la, de la, del final de la guerra civil y una, la generación joven, que, na, que adquirimos conciencia social y conciencia política en los años 60, pues bueno, tuvimos un poco que empezar un poco desde cero otra vez, relativamente, porque los dirigentes del Partido Comunista hacían de puente entre la experiencia de la república y la, y la experiencia de la democracia que queríamos reconqui reconquistar. Entonces, me preocupa que ahora vuelva a pasar lo mismo, es decir, que se, que se rompa la cadena ¿no? y... y, y, y y aún en democracia, donde hay todas las posibilidades de actuación sindical que no existían en la, en la clandestinidad, de, de, debe, en mi opinión, mantenerse, eh, eh, mantener, eh, mantenerse sobre una mesa con tres patas, es decir, movilización, negociación y asambleas. ¿no? La, la negociación es fundamental porque es la manera de conseguir resultados. La movilización es fundamental porque es la manera de romper las resistencias a, a, a un, eh, para conseguir una serie de mejoras, resistencias por parte de, de la patronal, incluso los partidos que le son, son cercanos, eh, generalmente los partidos de, de derecha. Entonces necesitamos presionar eh, y no olvidar. Y, y las asambleas son fundamentales. ¿Para qué? Bueno, para mantener informados eh, a, a los trabajadores y que puedan, en un momento dado, eh, que se, debatir y decidir por votación pues, un convenio u, u, otra, u otra, me, otro planteamiento o, o, o reivindicación que planteen los propios dirigentes eh, sindicales. Esas tres patas yo creo que hay que mantenerlas. Si no, la mesa se cae. Si no, la mesa se cae. Aunque es cierto… Y en lo tocante a la negociación estamos viviendo ahora en España una situación muy especial, es que tenemos un gobierno de izquierdas ¿no? eh, y además tenemos una ministra de trabajo que es la mejor que hemos tenido de la Segunda República, que además ha surgido del movimiento obrero gallego. Como todos sabemos, Yolanda Díaz es la hija de mi compañero y y camarada Susodía, que fue secretario general de comisiones obreras de Galicia. Y se han conseguido cosas fruto de, de, de presiones que vienen de muy atrás, como por ejemplo en el, el, el ingreso mínimo vital, que más bien viene de los indignados y del movimiento antiglobalización, pero que los anticatos apoyaban. Y eso es una gran novedad. Se está consiguiendo eh, muy rápidamente la actualización a tramos del... Del, al, y subida del salario eh, mínimo, eh, que es muy importante. Y está una batalla por, por pendiente que es todavía más importante, que es en la nueva reforma laboral que se está preparando, pues reducir eh, ra, drásticamente la temporalidad. De, de, en los trabajadores, sobre todo en los trabajadores jóvenes en España. Entonces, es una ocasión de oro, porque además esas cosas no surgen por la negociación de un, de un convenio, ¿no? sino se surgen por la propia dinámica política. Claro, esos partidos que ahora gobiernan, eh, Unidas Podemos y PSOE, han sido votados en su mayor parte por trabajadores. Entonces, esas cosas son unas vías políticas para conseguir mejoras, en este caso laborales, que, que, que no, no podíamos soñar, ya no digo en época de dictadura, es que no podíamos soñar en épocas en las que gobernaba el Partido, el partido Popular y hay que, hay que aprovecharlas sin perder de vista las, las otras patas, las patas en las que tiene que apoyarse el movimiento obrero. Movilización, asambleas y negociación sectorial por empresa en fin, con los gobiernos autónomos, etcétera, ¿no? Por lo demás, yo echo de menos una mayor presencia pública y política de, de los sindicatos en temas que, que no sean estrictamente laborales. Todos sabemos que los sindicatos piden el voto para las formaciones de izquierda, cada vez hay elecciones, y después de alguna manera apoyan el movimiento de los indignados, más o menos, apoyan el movimiento, las movilizaciones feministas, apoyan las movilizaciones ecologistas, etc. Pero desde, un poco, desde la retaguardia un poco, ahí, yo, ahí tengo cierta nostalgia. Porque eh, en mi época, eh, eh, que, que era eh, existía una dictadura que por nada del mundo quiero que eso vuelva, pero obligado por las circunstancias también, pero por, por convicción, el movimiento obrero asumía las reivindicaciones de otros sectores, si era activo eh, eh, con, con, con otros sectores sociales, en lucha, eh, etc. es un poco se ha, se, ha, se ha perdido, porque claro, ese es el peligro que, que tiene el, sindic el sindicalismo en de democracia. Las ventajas, a las me acabo de referir a ellas, y el peligro es que se burocratice, que se reduzca a la negociación entre cúpulas, Etcétera, que se separe de, de la base eh, sindical, de la base eh, laboral, de otros movimientos sociales. Y, y yo confío en ese sentido a la gente de mi generación. Pero es que la gente de mi generación que ha dirigido el sindicato, pues eh, en Vigo, por ejemplo, eh, el último en ese sentido fue eh, Antonio Cam eh, eh, Pepe Cameselle, eh, Berrello. ¿no? Eh, claro, es gente que vivió el, el 72, ¿no? Y entonces, pues es más fácil. Pero ahora, no digo, no lo quiero decir críticamente, pero ahora vienen generaciones más jóvenes que han vivido la, las huelgas contra Franco de, de, de los trabajadores, pues siendo niños o siendo adolescentes, ¿no? Que pues, de alguna manera, pues... Eh, pues eh, les han sido transmitidas por su familia, les han sido transmitidas en general por el, propio, por el propio sindicato. Pero quiero decir que eso, conforme se produce un cambio generacional, puede ser como una pelota que la haces votar y al final ya no vote. ¿Comprendes? Y ahí es donde creo que también los sindicatos tienen que estar muy vigilantes y, y, y, y mantener vivas las tradiciones de lucha del movimiento obrero que, eh, bueno, son cinco años, son 50 años de, de la huelga del 72, pero, pero que, que, bueno, todavía no están tan lejos, pero para una generación siguiente y para la otra que viene después pueden quedar demasiado lejos y pueda pasar en, en el movimiento sindical lo mismo que está pasando con las generaciones más jóvenes en la sociedad en general. Y es que se crean, se creen que la democracia en su momento cayó del cielo. Se creen, digamos, la tesis oficial de la transición que la trajo el rey Juan Carlos con, con Adolfo Suárez y, y, con, y, y con Felipe González y, y con las negociaciones con Carrillo y todo eso, que hubo algo de eso. Pero no fue lo fundamental para llegar a, a, a la democracia porque la mayor parte, con la excepción de, de Carrillo y de, otro, y de algún otro, y el propio... González, naturalmente, el resto estuvieron viviendo el franquismo hasta algún momento, hasta el último momento como Dios. Entonces, ¿qué quiero decir eso? Que no, gracias a la acumulación de presiones y de mucho sacrificio, se creó una situación donde ya era insostenible, digamos, eh, la continuidad eh, del, del franquismo. Bien, pues las generaciones jóvenes, no, eso no lo entienden, jóvenes, quiero decir más jóvenes que, eh, que tú, Adrián, y yo lo sé como ya como profesor, eh, como profesor de, en, en, en la Facultad de Historia en, en Santiago. Yo recuerdo que mis compañeros de historia contemporánea, yo daba clase allí, soy profesor de historia medieval, me llevaron a que le explicara cómo era la lucha eh, en la época franquista. Y nos, se quedaron ellos y yo estupefactos de la de la sorpresa, de las caras de sorpresas de los alumnos. No, no solo porque un profesor que es medievalista le explicara eso del franquismo, que es más de contemporánea, ¿no? sino sobre todo porque es que no, por falta de empatía, porque no, no, no lo entienden. Obviamente es un déficit de, de, de, en la enseñanza pública de, de, en España, porque esas cosas había que a, a explicarlos ya en secundaria, algún profesor por su cuenta lo, lo hace pero yo espero que lo que fue el franquismo y lo que fueron las luchas contra el franquismo favorecidas eh, por esa ley de, de memoria democrática que se, que en este momento está está ya en el Congreso de Diputados pues, pues se les explique a la gente más joven, porque si no valoras lo que tienes, pues puede, puedes perderlo, fíjate tú dices no, es que aquí eh, Franco, pues no, bueno, no Franco no pero tenemos aquí se ha reorganizado la extrema derecha tenemos al a señor Abascal aquí que, que es heredero directo y hay gente del PP que también se, se siguen sintiendo eh, franquista y fíjate tú si puede haber peligros en el futuro un país que hizo su revolución democrático-burguesa, como decíamos cuando éramos jóvenes, en el siglo XVIII, como Estados Unidos de América, que fue una democracia antes que, que la Revolución Francesa, ha surgido ahora un presidente del gobierno que quiso dar un golpe, un golpe de Estado, ocupando el, el, el, el Capitolio. ¿Quién, ¿Quién lo podía imaginar? No, no, si no valoramos la democracia... Si no reconocemos a los que lucharon por esa democracia, puede venir otra vez un sistema autoritario. No, no, no nos podemos imaginar con qué forma. Eh, eh, Trump no fue el, el único presidente de ultraderecha elegido democráticamente. Están todavía con Bolsonaro en, en, en, en Brasil y estuvo un tris en, en de... En, en, de ganar la extrema derecha en, en, en Italia. Entonces, no, no, hay que explicar lo que fue la lucha por la democracia en, en España y, y que esto, como nada en la vida, es eterno, sino es algo que hay que mantener y, y, y no se mantiene algo que no, que no se valora. Hay que no pase, y volvemos al, a lo que estábamos hablando y, y, y dejo ya aquí esta respuesta y que no pasa lo mismo con los sindicatos. Es más difícil. ¿eh? Porque es muy difícil que un sindicalista hoy no sepa cuál es la historia de del sindicalismo y que hubo una dictadura y que los derechos sindicales estaban abolidos y todo eso. Es, es más difícil, pero también es posible. Sobre todo porque la gente más joven eh, que, que entra en el mundo del trabajo entra de una manera eh, muy muy despolitizada y con, muy, con poca conciencia. Tampoco los sindicatos es que están, están haciendo mucho, eh, para demasiado, para, para que esto cambie. Pero es que eso es la generación más… Eh, que Son las generaciones que vienen después, en si un momento dado, se puede perder y, se, y, y, y la gente solo va a quedar, va a, puede acabar viendo a los sindicatos pues, como una gestoría de servicios eh, y, y como bueno, unos representantes que hay que elegir para discutir el convenio. ¿no? Pues nada más. Eh, en, en ese sentido, eh, es muy importante que se mantenga la cadena de la transmisión de las tradiciones de lucha, particularmente en el movimiento obrero, que ha sido el movimiento social más importante en todo el siglo XX. Otra cosa es que ahora hay otros movimientos también muy importantes, como fue el movimiento Los Indignados, como es el movimiento... Eh, eh, feminista, en eh, eh, eh, eh, ecologista, con menos peso en España, pero con mucho peso en, en otros países. Eh, por lo tanto, eh, las luchas siguen. Lo que pasa es la clase obrera también no tiene el peso sociológico que tenía antes y menos la clase obrera industrial. Pero ojo en ese sentido, porque la clase obrera sigue siendo el grupo eh, social, yo Hablaría más bien de clase social que tiene más experiencia de lucha en la sociedad española. Otra cosa es que no se puede estar luchando todos los días, ni todos los años, sino que eso depende, etcétera. Pero lo importante es eso, mantener la cadena de transmisión de la tradición de lucha. Eh, eh, bueno, un poco a, eh, en esas tres patas ¿no? que necesita un poco la lucha sindical. Eh, en, en el tema de las asambleas, claro... Sí quería decir un poco, o sea, preguntar de alguna manera, pues, ¿cómo valorarías un poco? Bueno, que, que me contestas claro un poquito, ¿no?, con la gente joven, pero ¿cómo valorarías un poco la participación que están teniendo actualmente los trabajadores dentro de los sindicatos? Y también, de alguna manera, pues, eh, también que, o sea, que, que, que, eh, eh, si el trabajo un poco del sindicato a la hora de promover esas asambleas lo estaría haciendo bien, o de alguna manera, pues, eso… Ver que es importante y si las promociona de alguna manera. Bueno, pues, pues hombre, habría, habría que concretar en qué empresas, en qué lugar, en qué rama, etcétera, en qué momento. Pero, desde luego, eh, yo dudo que un movimiento sindical se pueda mantener sin asambleas, eh, es decir, sin contacto con la con la base con la base social, no, no solo con los afiliados, sino con, con, la base, con la base con la base social y es, surgen problemas es que yo, yo confío en que los dirigentes que saben de qué va aunque sean más jóvenes saben de qué va, pues tendrán que rectificar eh, en los prolegómenos de esta, de esta entrevista me comentaste eh, la experiencia de la plataforma Trabajadores de Metal en digo, hombre, yo después de que hablaras me lo comentaras, eh, claro, busqué información y eso. Y, y yo creo que lo que ahí se denuncia, aunque sea de, de malas formas, porque fueron malas formas el primero de mayo, fueron allí no dejando avanzar a la cabecera, cosas así. Pero a, a, independientemente de las formas, eh, que yo espero que los dirigentes sindicales de Vigo que le presten atención. Porque algo pasa, es decir, algo pasa si alguien se queja de que no se hacen asambleas de que se va eh, se está negociando un convenio y no se informa a los afectados etcétera es que eso no queda otra que prestarle atención y volver a, a lo que es el, eh, la tradición de, del movimiento sindical de movilización de asambleas y de, y de negociaciones ¿no? eh, por lo tanto no me atrevería a, a, a juzgar Digamos el caso concreto, porque como sabes, vivo desde hace unos años en, en Vigo, me vine aquí para dar clases en, en la, perdón, en Santiago de Compostela, vine para aquí para dar clases en la, en la Universidad de Historia y, y no estoy tan seguro, pero, no, pero es un asunto que me preocupa, ¿no? porque realmente, en, en cuanto a afiliación, los sindicatos pues, podían mejorar, pero hay cierta afiliación, también porque está todavía trabajando una generación cercana a los que fundaron los sindicatos, etcétera. Pero el problema es, es este. Por un lado, que se mantengan las mejores tradiciones de lucha participativa en el movimiento obrero. Que, en la medida que eso fuera general, sería inquietante para el futuro de los sindicatos. Y otra cosa también es que... que que, que no se haga frente con claridad dónde está el, el verdadero problema del obrero que no es solo el tema de la participación es el tema de los jóvenes porque es que entran en, en contacto con el aparato productivo eh, no, no, no de una manera estable ¿no? sino transitoria porque son temporales porque son precarios o simplemente están parados y esa gente no se sindica es decir, no se afilia a un sindicato generalmente. Bueno, a lo mejor algunos temporales en algunas empresas, pero generalmente no se afilia. Y ahí es donde se pierde o se gana el futuro de los sindicatos. En mantener las mejores tradiciones organizativas, asamblearias, de movilización, etcétera Y después en prestar atención a la generación más joven. Y ahí también puede estarse dando una desviación. Y es de preocuparse solamente de los que tienen un trabajo estable, que además generalmente son los que crearon el sindicato, los que lucharon por, por tener derecho a un sindicato eh, democrático, y olvidarse y mirar por encima del hombro a los jóvenes porque son temporales, porque son precarios, porque están parados. Hombre, de boca para fora, pues se, se dirá que sí, tal y duda, pero no, pero es que no, a lo mejor es que no, no se hace nada. No, no, no, no se toman ningunas medidas para acercar eh, a, a esa gente más joven, a los sindicatos, porque es gente, además, que, que puede, en un momento dado, si, si no si, si, si no conoce las tradiciones, del, las mejores tradiciones del movimiento sindical, pues volver al principio. Sus condiciones laborales son como en el siglo XIX, eh, son como lo que cuenta Federico en el siglo XIX de la situación de la clase obrera Inglaterra. en Inglaterra. Es decir, que las condiciones laborales son penosas de la gente más joven, penosas, incluso de los jóvenes con, con estudios universitarios. Penosa. O sea, que son inconcebibles para estos trabajadores que están sindicados. Y, y, y que han luchado contra la dictadura y, y, y han aprovechado todas las posibilidades del sindicalismo democrático. Entonces, eh, en, ese, en ese sentido, ¿cómo van a mejorar eh, sus condiciones laborales si no es con el, con el apoyo de los sindicatos y con el apoyo de los partidos de izquierda? Pero, bien, en primer lugar, con el apoyo de los sindicatos. ¿Se acercan los sindicatos a esta gente más joven precaria? Yo no lo tengo claro, y no lo tengo claro. Eh, pueden autoorganizarse ellos bien mira tenemos la experiencia de los de los chalecos amarillos en, en francia ¿no? eh, que fueron muy combativos pero muy destructivos también y, y, y hubo alguna negociación pero en fin nada que ver con, con lo que estamos hablando y con lo que saben hacer generalmente bien los sindicatos y si fallan es por perder el contacto con la base, no porque no tengan experiencia en la negociación. Entonces, no se trata de crear plataformas para protestar o para enfrentarse incluso al resto de los sindicatos, porque la unidad de los trabajadores es clave para, para el éxito de la clase obrera en cualquier en cualquier circunstancia. Si no estás de acuerdo, tienes que convencer, etc. ¿no? Y, y yo no niego que en un momento dado se plantee la autoorganización de los precarios, la autoorganización de los de los parados, la autoorganización de los temporales, en parte algo de eso hay y hay porque el de los indignados surgió en el año 2011 justamente de este grupo de jóvenes que salen de la universidad y se encuentran con el desierto ¿no? o sea, sin posibilidad de tener un trabajo y de tener un futuro con la juventud sin, fu sin futuro que decía una de las organizaciones del, del, del 15M entonces, pero tampoco las organizaciones del 15M tuvieron continuidad, salvo, eh, que no es poca cosa, eh, en la creación del partido Podemos, que ahora está en el gobierno y tiene ministros y todo eso. Por tanto, por esa parte, eh, cierto éxito, pero estamos hablando de los movimientos sociales, no de, lo, no de los partidos políticos. Y los movimientos sociales de raíz obrera, si no son capaces de incorporar a la lucha organizada a los jóvenes, independientemente de que sean temporales, precarios o parados, es que están, en fin, digamos, tirando piedras contra su propio tejado. Y cuando hablaba yo de que los sindicatos tienen que recoger las reivindicaciones de otros sectores sociales, lo primero que tienen es que recoger las reivindicaciones de los trabajadores Jóvenes que no encuentran empleo o que trabajan en unas condiciones inhumanas o que trabajan con contratos que se renuevan cada, cada mes, cada semana, cada día. Esa es la tarea de, de los sindicatos cara al futuro. Y si, y, y si estos sindicatos que surgieron de la lucha contra la dictadura no lo hacen, pues surgirán otras plataformas sindicales, pero con el peligro de que empiecen por el principio. Y recordar que el principio del movimiento obrero se le llama ludismo y empezaron, digamos, destruyendo las máquinas. <risa> ¿Entiendes? como A mí me recordó eso del ludismo. Una manifestación de, de trabajadores jóvenes de la construcción naval, creo que eran contratas, que fueron parece que en el Consejo, a no sé dónde, y, y, y destruyeron los documentos que encontraron en los archivos y los tiraron de boca. eso Ahí se rompió la cadena de transmisión de las tradiciones de lucha, porque eso no lo haría nunca, ni siquiera en la clandestinidad, el movimiento obrero que yo conocí ¿no? y, en que yo, y en el que yo participé. participé. O sea, que, que el peligro es explosiones que duran un día muy, muy rompedoras, muy violentas, pero que no, no consiguen ningún efecto ni tienen ninguna consecuencia y, y ponen al resto de la sociedad en contra tuya, ¿no? que es justamente todo lo contrario que nosotros hacíamos eh, en el tardo franquismo. ¿eh? Tratar que el resto de la sociedad... Eh, no siguiera, ¿no? Cosa que te decía se consiguió en la huelga de marzo en Ferrol, pero no en la huelga de septiembre en Vigo. Pero, y, y digo yo, por ejemplo, en, en la Fivete, un poco de estas plataformas o, bueno, esta serie de, de trabajadores quizás que se autoorganizan y tal, no sé si de alguna manera puede ser una consecuencia o de alguna manera, pues, una pequeña, o sea, como un, un, un resultado, ¿no?, de que quizás esa comunicación entre el sindicato y la base. Falla. Pues sí, pero son dos, cosas, eh, son dos cosas. Una cosa es el sindicalismo apoyado en los trabajadores que son indefinidos, en sus empresas, que tienen contratos, en fin, etc. ¿no? Que son los que participan más, yo qué sé, en la en, que siguen más pues, un, la negociación de un convenio, cosas así. Y otra cosa distinta son los trabajadores jóvenes que por ser temporales, precarios o parados, que están fuera de la base sindical. Y para mí el segundo es el problema más importante. Eh, una cosa son los descontentos de los sindicatos hoy existentes, que también es algo a lo que hay que prestar atención, naturalmente, que me parece que eso es el caso de la trabajadora de los, traba los trabajadores de metal de Vigo. ¿no? Y otro caso es, es un tema que, por desgracia, no es nada frecuente y es que estos trabajadores que son jóvenes que sobreviven como pueden, con contratos que temporales, con, con uno o dos o varios eh, trabajos así precarios, simplemente viven de ahora del, del, del ingreso mínimo. Vital, eso de, ahí en ese campo que sería el más importante es donde todavía yo no veo eh, autoorganización. Hay algunas plataformas de parados, etcétera, pero poco o nada. Ahí es donde tendría que haberlo una de dos. O se autoorganizan o los sindicatos. Eh, eh, tienen que tomar cartas en el, en el asunto. Ahora, si, si, tú, si, si, si los sindicatos se separan de, de, su, de, de la base sindical, de, sobre todo de su base social, ¿pueden surgir plataformas? En todo? Pues sin duda alguna. ¿no? De hecho, si te fijas, el, el, el, el, en un principio solo existía comisiones obreras. Después, en, en democracia, se formó UGT, de, vinculada al PSOE. ¿no? Después, eh, se formó la, lo que hoy es la, la, la ciga vinculada al nacionalismo. Eh, eh, el, la UGT como más, eh, más moderada, digamos, sindicato más moderado, aunque ahora prácticamente actúan igual que comisiones obreras, pero más moderada y más radical eh, la, la, la ciga. ¿no? Pero la ciga ahora pues ya se ha transformado en un, en un sindicato importante. Y, y ya cuando hablamos de los sindicatos mayoritarios hablamos de tres, no de dos o de uno, ¿no? aquí aquí en Galicia. Y hay otros como la CUT, eh, la, la Confederación General de Trabajadores, de, algunos con, con reminiscencias anarquistas, etcétera O sea, siempre ha habido una dinámica en ese sentido. Claro, hay una cuando fue esto de la de, del bocó del primero de mayo en Vigo, eh, ojé un poco el faro, que es el, ha sido el periódico del... De, de mi niñez y de mi adolescencia, ¿no? y, y, y me llamó la atención una cosa. ¿no? Por un lado, que algunos de los representantes en un vídeo, eh, pues decían, bueno, hoy, hoy que gritaban, eran 100, 200, y gritaban, no nos representan, como los indignados de, del, año, del año 11. Y uno le respondió de, en cartas al director en el Faro Vigo, diciendo, bueno, no sé, nosotros... Fuimos elegidos. ¿A vosotros quién os eligió? Bueno, es un poco, un poco un truco, ¿no? Un truco, porque eso eso no inhabilita la razón que puedas tener en tus reivindicaciones. Pero de alguna manera viene a decirnos que un, eh, un sistema democrático como el que vivimos, eh, los que no están de acuerdo con, un, con los sindicatos, que, que son los que copan ahora las representaciones sindicales, tienen que crear un sindicato y presentarse a las elecciones. O sea, no, no, no vale los sistemas de la clandestinidad. Tienen que, eh, sino que hay que presentarse y, y esa es una dinámica a la que el movimiento obrero está acostumbrado, porque desde eh, se han ido sucediendo los sindicatos y cuanto más minoritarios digamos más, más radicales y después eh, los trabajadores son los que en las elecciones sindicales van, van votando a unos y otros. Yo creo que no es como al principio. ¿no? Ahora, sin ...sin mucho criterio ideológico, yo que sé, en comisiones obreras hay, hay no son mayoría, pero hay una parte de, de afiliados... ...incluso algunos dir, algunos dirigentes de empresas, eso que son del PP, o sea que hoy el trabajador sabe muy bien quién defiende sus intereses. Entonces yo lo que animo a toda plataforma que, que surja ya en el plano de los trabajadores que tienen un contrato estable... Eh, pues a formar sindicatos y a presentarse a las elecciones. Eso es la continuidad normal. Si no, son plataformas que duran un día y, y desaparecen. Y en todo caso queda pendiente el gran problema, que es de la autoorganización o de la organización por parte de los sindicatos, de los jóvenes que están en una situación laboral tremendamente inestable, que además es que para un trabajador es inconcebible lo que gana… Eh, eh, o por menos lo que se ganaba hasta hace poco, la construcción naval, ahora con la crisis de, de la propia construcción naval, sin horas extras nada, también el salario ya se acerca cada vez más peligrosamente al salario mínimo. ¿no? Pero de todas maneras eh, es inconcebible lo que ganan es, estos jóvenes con trabajos precarios, es inconcebible para un trabajador curtido en la lucha y dirán, bueno, pues que luchen ellos, y bueno, pues eso es lo que lo que tenemos que decirle el que venga atrás, que arree, que luche, ¿vale? Pero esa lucha puede ser contra los sindicatos que hoy representan principalmente a los que tienen, digamos, un contrato fijo o que esa lucha sea junto con los, con los primeros contra la patronal o las políticas que puedan venir desde, desde los gobiernos o, elegidos democráticamente y que sean lesivas para, para, los, para los trabajadores. Estamos en un momento de, en ese sentido de muchos cambios. Hubo pues hace ya 40 años una reconversión industrial. Ahora hay la reconversión digital. digital la, eh, entonces la, la, la, cada vez se necesitan menos obreros manuales, se necesita más formación. Cada vez la clase obrera es más de servicios, como decíamos antes, que de empresa e industrial, entonces los sindicatos tienen que reinventarse, pero no solo porque las ramas productivas vayan cambiando y cambiarán más con la robotización, la digitalización y todo eso, sino también por otro motivo, ¿no? por el motivo de que la patronal aprovecha el paro existente entre los jóvenes y los parados para rebajar extraordinariamente pues, el sueldo y, y las condiciones de, eh, laborales. ¿no? Y, y con lo cual, todo lo conquistado ya como clase social eh, desde, desde el año 72, por, por, por tomar eso como referencia, porque estamos hablando de la huelga de Vigo, hasta hoy se, se pierde cara al futuro. Y ahí en eso los sindicatos tenían que, que hacer probablemente un trabajo, un trabajo mayor, sino. Que, que los afectados se, se autoorganicen, etcétera, pero no es la mejor vía porque les puede pasar lo que pasó con los chalecos amarillos en, en Francia, que quede en nada nada ¿no? y mira que estuvieron dándole duro durante mucho tiempo ¿no? y a estas alturas que un movimiento de base de base eh, obrera quede nada es que algo está haciendo mal porque tenemos posibilidades de tener gobiernos de izquierda y cuando llegan después los gobiernos de derecha no se atreven a derogar todo, derogan algunas cosas, pero otras no se atreven por temor a estallidos sociales. Por lo tanto se va acumulando victorias, etcétera, ¿no? Y eso puede dar marcha atrás si, si no se crea si, si no vamos hacia un nuevo sindicalismo atractivo para los jóvenes que integre a los jóvenes junto con las generaciones que ya somos un poco mayores. Bueno, los que son de mi generación están están todos ya jubilados, ¿no? Están todos en el sindicato de los pensionistas, como estoy yo en el sindicato de los pensionistas de comisiones obreras. Y, y bueno, en cuanto un poco a la financiación de, de lo que son los sindicatos, yo no sé si verías factible o posible. El que el se financie exclusivamente de sus de, las de los afiliados. ¿Sería posible esto aquí en España? No, yo creo que no. Yo creo que no es, no es posible y como tampoco lo es el que los partidos políticos se pudieran financiar solo con las cuotas de, de, su, de sus afiliados. Está previsto que, que en los presupuestos del Estado y que en general el gobierno democrático... Eh, financie las instituciones democráticas todas. Eh, sí, y de, desde el ejército hasta los sindicatos eh, y, los, por supuesto, los partidos políticos. Por lo tanto, eh, si los partidos políticos reciben una financiación proporcional al número de, de diputados que obtienen eh, en las elecciones generales, pues eh, es lógico que... que que los sindicatos reciban en la, misma, en la proporción de lo obtenida en las elecciones sindicales cierta financiación. ¿no? Ahora, eso tiene que ser transparente, porque ha habido una experiencia de las que yo solo puedo hablar con, dolorosamente, y es que ha habido, ya no en este momento, pero hubo en un momento dado una financiación eh, eh, a escondidas de los sindicatos a través de los cursos de formación. Eso, en un momento dado, se dijo que no y se anuló con eso. Pero es, eh, insisto, una mala experiencia. ¿no? Porque los sindicatos tienen derecho a una financiación pública, como todas las instituciones democráticas e incluso asociaciones de todo, de todo tipo. ¿no? Porque, afortunadamente, eh, eh, el Estado, y, eh, y, y no solo... Desde el punto de vista del gobierno central, los gobiernos autónomos, los consejos, etcétera, pues se financian eh, todas aquellas institu instituciones y asociaciones que son de interés para el mantenimiento de esta democracia, de esta democracia y, y, y la defensa de los intereses de los diferentes sectores con diferentes ideologías y de diferente afiliación profesionales etcétera pues entonces los sindicatos y los partidos eh, lógicamente aquí en todo el mundo reciben una financiación una financiación eh, una financiación eh, pública ¿no? pero que sea que esa que esa financiación eh, diría yo sea eh, es que he, per, he perdido lo de la, la galería eh, lo, lo de lo de que nos viéramos ya estamos ya está ah, no, no, vale vale vale vale pero que sea transparente no decía yo pero eh, digamos que no es posible de alguna manera por qué porque obviamente mmm, no habría eh, suficientes quizás para ¿Hacer? hacer un poco el trabajo que está haciendo ahora en, en el sindicato o de alguna manera eh, no sé no, no generaría un mayor independiente quizás para un sindicato Oye. No, no, aquí o sea, yo... yo, no yo, yo se... Hombre, pues si los partidos no tienen problema, no, los partidos tienen problema con la financiación que viene de la banca, ¿no? Porque unos reciben y otros no. Por ejemplo, hay partidos como Podemos que no reciben financiación de la banca porque la rechaza, los otros sí, hay que cierta dependencia, pero si quien te, quien te financia y quien te ayuda... Es, es, es una institución pública pues no, no hay no hay no hay dependencia posible ahora yo dudo que con, con, lo, con el dinero de la, de la cuota que pagamos los afiliados que sea suficiente para mantener un toda una serie de, de infraestructuras que se que se necesitan ¿no? empezando por las inmobiliarias ¿no? y, y para mantener toda la actividad eh, sindical si no, pero insisto ¿Eso puede coartar la independencia? Si es dinero público, no. No, porque eh, digamos que es un derecho, no es, no, es, no es algo que le debas a nadie, es un derecho establecido, ¿no? Eh, el, que, el recibir esas, esas, esas subvenciones, en definitiva, no es con, din con dinero de nadie, es con, con el, el dinero que nosotros ingresamos en las, en las arcas públicas, incluyendo los trabajadores, a través de los de los impuestos. Esa actividad, de alguna manera, hay que eh, retribuirla. no Yo qué sé, de la misma manera que una empresa que le da unas horas eh, libres a los trabajadores que, que son representantes sindicales, pues eso eso condiciona la, la independencia de los eh, de dirigentes sindicales. Pues no, pero es un derecho, un derecho para poder ejercer en, en condiciones adecuadas adecuada, eh, eh, su trabajo sindical, pues necesita tener un tiempo libre y los sindicatos en conjunto ne necesita tener locales, organizar eh, reuniones, etcétera, y, y, y todo eso pues requiere una financiación y no sé, no estoy en las cuentas, pero eh, lo que puede cubrir las cuotas de afiliación de afiliación es relativamente, relativamente poco. Hombre, a lo mejor si habla del sindicalismo alemán, ¿entiendes? Es otro mundo pero el sindicalismo español en primer lugar, porque el sindicalismo alemán fue fundado por Marx, eh, y, es decir, y Bakunin por la primera internacional de trabajadores y después el Partido Socialdemócrata Alemán, por lo tanto, tiene un siglo de historia ininterrumpida, excepto el paréntesis de Hitler, ¿no? Y entonces, claro, han acumulado bienes. Inmobiliarios y muchas cosas. Aquí después de, de la transición se le devolvió una pequeña parte de, de, de los bienes sindicales a los sindicatos. ¿no? Una parte de lo que habían acumulado y, y, y, lo, lo que, y que les había sido explotado, había sido expropiado por, por el franquismo. ¿no? Pero, pero una parte, nada más. Entonces yo qué sé, la Casa del Pueblo de Vigo, por ejemplo, que está allí también donde está todavía el local de los sindicatos, pues eso no se recuperó nunca. No sé qué será ese edificio, está allí al lado. Eh, debe ser una casa particular, no sé, no, no conozco la historia del, del edificio, la, las casas del pueblo eh, que, que, que había montado de, desde durante décadas y décadas el PSOE. Todo eso, no sé si se devolvieron algunas, pero de luego la mayoría eh, se perdió. Entonces, no, no, los sindicatos... Y, y los partidos de izquierda, ¿no? digamos, no tienen un capital acumulado por, lo, por, por, por, por, por, por tener, haber tenido una actividad que dura un siglo o lo que sea. Por lo tanto, la democracia española, como todos sabemos, es joven y corrupta y muchas cosas y, y con grandes defectos, ¿no?, pero democracia, en definitiva, ¿no? Y entonces, claro, hay cosas que aquí no, no, no encontramos. Yo, yo, yo tengo parte de mi familia, aunque es de mi hija. En, en Bruselas, y cada vez que voy allí y viajamos por Bélgica y tal, me maravillo los locales sindicales desde principios del siglo XX de Agnubó, Aon, Agdecó, unas instalaciones, incluso en ciudades pequeñas, espectaculares. Es, es claro, eh, a eso, eso ten, tendríamos eh, aquí en España eh, los sindicatos y los partidos de izquierda si no hubiéramos recibido el golpe mortal, y lo mortal aquí no es no es figurado que, que sufrimos eh, al final de la guerra civil. Bueno, nada, para ir terminando, bueno, eh, iba a decir un poco de alguna manera eh, los aspectos de esta lucha que podrían, bueno, no sé, que necesitaríamos cambiar, pero bueno, más o menos, bueno, un poquito lo que me comentaste antes, yo creo, ¿no? O sea, no sé si de alguna manera, bueno, deberías tú o consideras tú que, Actualmente, la forma de funcionar del de, de sindicato, del sindicalismo en general, pues habría algo de lo que mejorar. Pues sí, eso siempre. Desde luego, lo que tiene que ver en cuanto a, a organizar y, y prestar atención a los jóvenes, todo. Lo que toca en cuanto al funcionamiento de los sindicatos como movimiento sindical, no es lo mismo sindicato que movimiento sindical, etcétera. Pues supongo que sí, pero eso dependería pues, eh, eh, según pues, empresas y, y ramas y, y, y localidades. Yo ¿no? sé empresas, te puedo decir, que nunca han dejado de hacer asambleas, los dirigentes sindicales, nunca. Eh, eh, y sé convenios que se aprueban por asambleas. Si, si no es así pues hay que establecer la crítica interna, no, no somos los más adecuados desde fuera para, para, para decirlo. Ahora, para si quieres que te escuchen, pues mejor no chilles. ¿no? Es decir, eh, lo que decía antes, si, si quieres eh, que cambien de opinión, los dirigentes actuales tienes que guardar la forma porque una, una cosa es simplemente eh, tirar piedras desde el punto de vista metafórico, digo, y otra cosa es convencer decir No, no, aquí aquí os estáis equivocando. ¿no? Eh, así no, no se hacen las cosas. Y estoy seguro que, que, que un dirigente cabal atiende a razones. Por eso, y volvemos a lo que apareció en un momento dado, pues ir a, el primero de mayo a colocarse delante de la cabecera de la manifestación de los tres sindicatos en Vigo, pues acusándolos de traidores y tal. No es la mejor forma de convencerlos para nada. Digamos, lo cual no quiere decir que no se preste atención a lo que allí se dijo. y estoy es seguro que, que lo, lo harán los que estaban allí en la, en la cabecera. Pero, de luego, no son no son, no son las mejores formulas, quiere, formas. Quiere decir que en los lugares de trabajo en, eh, hay, hay modos para, para ejercer ahí una crítica interna. Y si quieres que te escuchen, tiene que ser una crítica eh, naturalmente eh, destructiva. Porque decir en general que estos dirigentes sindicales que pasaron por el tardofranquismo, por la transición, por la reconversión, pues son, pues son unos traidores, pues mira, no, no saber la historia del movimiento obrero. Es, no saber la historia del movimiento obrero y la historia individual de cada uno de esos dirigentes. es decir, eso, eso no es la mejor vía, aparte de que es extraordinariamente injusto, ¿no? Extraordinariamente injusto. Y, pero sobre todo, aparte de que sea injusto, es que es, no es efectivo. No es efectivo. Yo, yo creo que a mí si me vienen con esos modos, pues me, me, me, me cabreo en un primer momento, después me lo pienso y dice no, pero es verdad, un, un, un convenio hay que eh, discutirlo en asambleas, sobre todo si hay sectores descontentos, eh, eso no cabe duda ninguna y será lo que hagan. Y, y, y si se ve mucho malestar, pues no, no. No pasar del preacuerdo al acuerdo, ¿no? etcétera. Eso sin duda alguna, porque si no sería peor el remedio que la que la enfermedad. Ahora, insisto, no, el peligro que tienen plataformas y, auto y movimientos autoorganizados eh, que, es que se olviden de que su enemigo no son los, los sindicatos, sino que su enemigo son la patronal o las políticas eh, lesivas para los trabajadores que vienen de los gobiernos. Bueno, pues... Nada, bueno, eso, agradecerte un poco tu tiempo. Y, y bueno, yo lo que sea lo que sea, leído, es que es un trabajo un poco, bueno, es un trabajo fotográfico, lo que te comentaba antes, si sea, no para no la publicar, o para una entrevista, alguna cosa así, simplemente, este es un trabajo documental mío, personal, y bueno, un trabajo que durará algo de tiempo, porque bueno, quiero hacer, pero que llevar al tiempo porque bueno, es un poco bueno, una serie de retratos a los trabajadores son aquí en bueno, pero bueno, es un poco de documentación y voy a llevar ver un poco por donde tira y bueno, de alguna manera agradecerte a ti, yo como ves disfruto con estas conversas y además de eso, como te decía lo estoy grabando en audio para que así a través de de nuestras redes, pues pueda llegar a otros trabajadores interesados sobre la situación actual del movimiento.